Hola, nos acompañan tres académicas europeas que acaban de pronunciar sus conferencias en la Universidad de Vigo en un ciclo organizado por las doctoras Lourdes Lorenzo y Ana Pereira. Buenos días y gracias por acompañarnos, preséntense y díganos cuáles son sus líneas de investigación. Bueno, muy buenos días, yo soy Mercedes Arisa, trabajo en la Fundación Universitaria San Pellegrino que está en Italia y me ocupo básicamente de enseñanza del español y de traducción audiovisual y de traducción de literatura infantil y juvenil, en general. Hola, yo me llamo Anne Ketola, soy de la Universidad de Tampere, en el oeste de Finlandia. Eh, yo estudio la interacción visual-verbal en traducción y en mi universidad doy clases sobre la traducción de álbumes ilustrados. Yo soy Jasna Stojanović, soy catedrática de literatura española en la Universidad de Belgrado, en Serbia. Uh, doy clases de, de literatura y de cultura española, españolas, mejor dicho. También hago traducciones, soy cervantista y bueno, es más o menos lo que hago. También me ocupo de literatura infantil desde, desde que me incorporé al proyecto precisamente iniciado por la, por la Universidad de Vigo y después de la invitación que me hizo Lourdes. Pues con mucho gusto entré en esta materia, que todavía es una terra incógnita más o menos en, en mi país, y disfruté muchísimo estudiando los Quijotitos, las, las adaptaciones de la novela de Cervantes en mi, en mi región. ¿Qué se puede conocer a través de la traducción, sobre todo de obras muy asentadas, de clásicos, literarios, eh, a partir de su estudio? Oh, ...muchísimas cosas... Sobre, ...sobre una cultura diferente... ...sobre una lengua diferente... ...sobre su mentalidad... ...sobre su manera de vivir... ...de pensar... ...y sobre todo cuando se trata de clásicos... ...universales como, como es... La ...Don Quijote, ¿no?... ...de Cervantes... ...es algo imprescindible, ¿no?... ...uno tiene que... ...debe tener en su bagaje espiritual... ...por decirlo así... Uh -huh. un, ...un cierto número de, de obras y... ...estoy segura... ...que el Quijote debe figurar entre ellas... ...entonces... Hay que empezar desde la edad más temprana, ¿no? con, mm. con unas versiones ya. muy sencillas, luego otras un poco más complicadas para la edad, digamos, adolescente, y luego ya seguir leyendo ¿m? una vez como personas adultas y maduras para entender todos los matices ¿no? de Cervantes o intentar entender lo que quería decir y transmitir ¿m? con su libro. Y Annie Mercedes, más dedicadas a la traducción audiovisual. ¿Sí? ¿También entra a través del de medio audiovisual? Claro, por supuesto. Sobre todo el tema más complejo, digamos, más delicado, es que en traducción audiovisual inclusive se puede intervenir a nivel lingüístico eh, a través del doblaje eh, puedo traducir y puedo hacer pasar lo que yo quiera de alguna manera mm. con respecto a una cultura, ¿no? Por ejemplo, yo me ocupé en mi tesis doctoral del doblaje en varios idiomas de una adaptación de Don Quijote y en mi análisis del doblaje italiano me di cuenta que entraron muchos estereotipos, inclusive se presentó una imagen muy distinta, por lo cual a través del doblaje, claro que sí pueden eh, inclusive entrar cosas que no estaban en el original. Un ilustrador nuevo para producir yeah. nuevas ilustraciones y luego a lo mejor en más traducción. modernas, ¿no? Sí, si sí, sí más... Algo, algo más moderno. Y no. luego en la traducción que ya han hecho hace tiempo yeah. se hace referencia a las yeah. ilustraciones que yeah. ya, no, ya no tenemos ahí ya. y ahí hay mucha incoherencia hay un ejemplo muy famoso me parece que también estudiaron sí. sobre me parece que era una tortuga sí. que era de un color y a lo mejor en el texto ponía verde y en el texto y en la ilustración que a lo mejor se había azul que era azul así. claro porque sí, sí, el texto sí. había quedado que era verde y luego que le cambiaba la imagen y a lo mejor le puso mm. la imagen en tortuga amarilla, por decirlo ¿no? mm. un diseño más vanguardista y luego y en el texto quedaba marrón y yo no me veo la tortuga marrón sí sí por lo cual nada son anécdotas que debería ser contar. más sencillo hoy con, con la manera de editar Los ¿no? libros digital, claro, con los claro. maquetadores que lo preparan todo con mucho mm. cuidado es mucho más fácil bueno, que pero antes falta, falta sensibilidad mm. yo creo, ¿no? porque Puede es ser. bueno, el dibujo Puede va ser. después Puede y ser. luego lo monto falta mm. también yeah, sensibilidad cierto, yo creo, porque la traducción siempre se ve como algo que, una palabra ¿no? que tiene que ser algo escrito mm. en cambio todo el, el andamiaje para textual es muy importante inclusive ¿Cómo no? ¿Cómo no? la tapa de, de un pues libro, Puesto. la tapa es lo que luego me hace vender el libro, por lo claro. cual también ahí estoy traduciendo la imagen, que si esa imagen en uh -huh. Italia por ejemplo no funciona, pues ya nada, cambio. Hmm. Es una manera de traducir también esa. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? La literatura nacional se está estudiando desde hace uh -huh. mucho tiempo, pero en cuanto a las traducciones y a las adaptaciones, creo que es un punto que todavía no se ha tocado demasiado. Yo he empezado uh -huh. un poquito con los autores españoles, empezando por Cervantes, que es el más grande y el más importante y también el más uh -huh. traducido allí. El y más el más traducido. difícil también, ¿no? Creo. Bueno, de, sí, sí, de pero el clásico universal plan, ¿no? que ya. cada uno debe tener allí, ya. ¿no? Y luego también hay muchos otros autores, porque en nuestra cultura se traduce mucho. El uh -huh. serbio es una pequeña lengua, uh -huh. también somos un pueblo relativamente pequeño, y entonces desde siempre se ha traducido muchísimo. Así que, y esto ha ayudado también el desarrollo de nuestra propia literatura. Y ahora uh -huh. habría que investigar, por ejemplo, en el campo de la literatura infantil y juvenil, las traducciones al inglés, al búlgaro, al ruso, algo que he mencionado hace poco, yeah. que se ha hecho uh -huh. un montón y, y todavía... Nada, no se, ha hecho, no, no se han hecho estudios. Mm. Así que es un campo sí, completamente sí, sí. nuevo e interesantísimo y se pueden ver muchísimas cosas así, referencias ya, culturales... Y en, futuro, y en un futuro muy próximo, ya de, de, a partir de ayer, nosotras vimos que inclusive ¿no? podemos intercambiar colaborar, cosas, sí, porque sí, sí. ayer, por ejemplo, en la presentación de Anne, que la verdad pasó revista muchísimos ejemplos, faltaban a lo mejor añadir, ¿qué se, que se hizo en italiano? ¿no? De esto, por uh -huh, ¿no? sí, lo cual sí, sí, ya sí, sí. de hoy habría ya muchas cosas ¿no? que... Que explorar o en el leer. campo de la literatura tradicional o folclórica, por decirlo así, porque también sé que se han traducido en los años 30 también unos cuentos españoles, dice. Mm. Que todavía no he tenido la oportunidad de hojear este libro y de verlo, pero también podría ser muy interesante ver cómo se han transmitido algunos contenidos típica, típicos ¿Ya? ¿no? y qué es lo que pertenece al, digamos, al legado folclórico común europeo. Que claro. es diferente, sí, sí, sí. que no sé de dónde provienen estos cuentos mm. cuando dicen españoles que son gallegos, castellanos, claro. aragoneses, mm. qué sé yo. Entonces es, es algo interesantísimo y hay mucho por hacer. Hay mucho, mucho, por, mucho. Hacer. mucho por hacer. Y sería muy interesante también hacer estudios parecidos en países diferentes. Ya. Por ejemplo, lo que sí. tú has hablado de ¿Sí? los Quijotitos en Serbia, uh -huh, yeah. hacer algo parecido en Finlandia yeah. y luego compararlas. Porque la manera en la que traducimos para niños siempre refleja la imagen de niñez yeah. que tenemos yeah. en cada país. Sí, y al compararlos, pues yeah. se hacen evidentes. Claro, sí. claro. Y también algo que es bastante común en toda Europa, es que en muchos países el Quijote ha entrado por las adaptaciones, primero sí, sí, sí, por ya. las adaptaciones mm. infantiles o no, o juveniles sí, o no, sí, pero sí, han sido adapta las adaptaciones las que han abierto la puerta ¿no? a, a la novela no integral, yeah. por decirlo así. Y esto ha ocurrido en muchos países, he leído muchas cosas sobre ello, es mm -hmm. interesante, un detalle sí. que se repite. Claro, en Finlandia pasa Probablemente lo Probablemente, eso mm. iba a decir. Mm. Así que, bueno, tiene futuro mucho, ya, tiene ya, futuro, futuro estudios de este tipo sí, sí. y hay, habría que pensar en otro proyecto, ¿no? De claro. tipo, bueno, de este y ahora está tuvimos. casi por publicar, decía ayer Lourdes, eh, sí, el, el, libro. el libro sobre esta mm. primera fase del proyecto de ver un poco las adaptaciones y sobre todo la visión ¿no? que tienen en Europa, que tenemos en Europa de, de esta obra ¿no? y un poco también de la cultura de Europa, española, como decías tú sí, ¿no? al principio. Sí, sí. Yo y creo que puedes también aquí, a los españoles, os y bueno, puede queremos interesar yo mucho ver agradecer, cómo... Queremos agradecer obviamente la oportunidad que nos dio Lourdes Lorenzo, que nos dio la Universidad claro, de Vigo, bien, a la sí. facultad porque desde siempre muy sensible ¿no? hacia este tema que en general no cobra gran uh -huh. interés. Sí. ¿no? Es y pues nada, seguir sí. trabajando. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Ya, gracias, hasta, gracias. hasta gracias. luego. Hasta luego.